Buongiorno giorno, amici. Da Pablo, el giorno de hoy, como puedes guardar eso no cuando un parqueo, El giorno de hoy, por dato, el manubri. ¿Qué cosa vamos a hacer el giorno de hoy? Vamos a hacer tres ejercicios para la gamba, tres ejercicios para el brazo y vamos a hacer, me que tres ejercicios para el abdomen. Vamos a hacer unos ejercicios continuos. facho uno de gamba, después facho uno de brazo. Dopo, pues hago uno de abdomen yo lo voy a repetir tres veces. son ejercicios útiles que te van a ayudar a meterte en forma en poco tiempo ahora que si el que es mejor de meterte en forma con estos ejercicios yo los considero a la gente hacerlo de 2 a 3 vueltas a semana porque si tú lo haces una sola volta eh, es probable que no vaya a ver el resultado ahora tú debes hacerlo de 2 a a tres voltas, a mí todos estos ejercicios me han servido, puedes guardar el un poquito eh, un poquito alienado, pero así como yo me leño, voy a que tú te alenes. estos ejercicios que yo hago son ejercicios que son útiles, gratis, lo puedes hacer cuando voy a donde te prove. Ok, vamos a iniciar con un piccolo riscaldamiento. en el posto, en el posto, vamos a hacer esto, su gamba, uno, dos, así. Eh, così vamos a meter un poquito de, de, de calor a nuestro cuerpo, energía, evitamos farnos mal en nuestro cuerpo, okay, guarda gamba, okay, guarda 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8, en 9 en 10, ok, un poquito de corsa, corsa en el posto, corsa del posto un poco de activaciones, activaciones son un poquito en retardo con los vídeos ¿por qué? Me son un ata muy Julia muy y ahora allora son un poquito más en retardo con los vídeos pero prepárate que van a venir videos para meterte siempre en forma comparte mi vídeo siempre ok, nuevamente, skipping. Su la gamba, en punta. Punta de pie, igual Punta. Ta, ta, ta. Eso es. Cosí. Mantente, mantente. Mantente. Mantente. Mantente. Mantente, mantente. Ok, lentamente, lentamente, lentamente. que vamos a hacer? Vamos a... Abro. Jumping ya. Vamos a hacer jumping ya. Ok, prepárate. ¿Cuánto vamos a hacer no.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 8, 9, en 10, ok ok. Corsa, guardate questo, guardate questo, vado dietro, cambio, Ta. ok preparate, preparate, 1 ah, como si, sí. coordinazione, due, ok, ok va, 3, 4, vado indietro, salgo, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, su, último, último, último, va, va, dietro, pierna contraria, vamos a hacer 5 en piú. Es el segundo. ok andamos con el terzo El cuarto, el cuarto, el cuarto. El último, el último, el último. Ta. Ta. Perfecto, perfecto. Vamos a hacer un poquito de, de, de corso, salto del posto. que voy a hacer? Vamos a, a, mover un poquito de praxia de braccia. Vamos a hacer este movimiento sempre lo manteniamo in punta tipo corsa e giriamo le, le, le mani 3 2 1 via 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 a dietro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cambio 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9 10 ok, perfetto, perfetto, perfetto ok, che vamos a fare? che vamos a fare? vamos a fare questo, un piccolo salto, salto, vamos a fare 10 10 e iniziamo con nuestro servizio di gamba, braccio e abdomen. 3, 2, 1 e via va 1 2 3, 4, amortiguo la caduta. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, perfecto. Prima de iniciar. Un poquito de hidratación, ¿no? Está. A mí todos estos ejercicios me han ayudado porque me han ayudado a mí a estar en forma porque son continuativo de 2 a 3 vueltas a semana yo lo faccio no solamente cuesto, hago abdomen, aunque hago otros ejercicios ok perfecto vamos a iniciar con nuestro ejercicio per de gamba, prendo el peso si tú no hay el manubrio puede prender dos confesiones de, de agua, de, de un litro, tres litros. Todo lo que voy, no importa lo que tú hagas. Vamos a abrir los pies a la espesa misura de la espalda. Vamos a extender lentamente, lentamente, lentamente. Salgo lentamente, perfecto. Que el ginocchio no supere la punta del pie. ¿Cuánto vamos a fare? Vamos a hacer 12. 3, 2, 1, Vía. 1, lentamente. 2 3 4 5 6 7 Respira profundo 9 10 Dame 2 en piu, 2 en piu, 2 en piu. 1 en piu. 1 en piu. 1 en piu. otro ah! en piu, otro, otro, otro, otro. Dale, te la pasamos. Ok, perfecto. Vamos a meterle uno de... de... de bichipiti. Diego Ginochi. Esquina de rita. Peto van. 3, 2, 1, día. Giro, 1, 2, lentamente, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Lentamente, lentamente. 2 en più, en Uno en più. Lento, lento, contrae tu abdomen. Ok, perfecto. Perfecto. Vamos a fare uno. Uno de abdomen. Vamos a fare el mountain climber, mountain climber. Ok. Mountain climber, se va. Se va. Motor 3, 2, 1, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y al pie 7, 8, 9, 10, veloci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Perfecto Hacemos una pequeña pausa e iniciamos de capo nuevamente ja, ja, ja. Todo este esfuerzo vendrá gato, todo vendrá gato. Te lo digo yo, te lo digo yo Yo me aleno de, de 20 años, que me aleno, 20 no, 22 He iniciado a el entrenamiento a los 17 años ¿Cuántos años que te respondo, luego te digo ok, veo un poquito de agua e eh, iniciamos nuevamente de capo, repetimos el espeso ejercicio que habíamos hecho con la gamba ok, siempre que prendamos un peso debemos prenderlo con la fuerza de la gamba, no con la fuerza de la esquina, cosí, cosí, cosí, cosí, está, está, lo prendo, ok, perfecto perfecto lo vamos a, lo voy a hacer de, de lado pues si guardate medio abro la cosa a misura de espalda abro lentamente lentamente ciento yendo, yendo, uno uno dos tres cuatro cinco 6 7 8 9 10 Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo, ultimo, ultimo. arriba, bicipiti, bicipiti, vamos a hacer bicipiti y martelo, 3, 2, 1, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 en più. uso la fuerza del abdomen, último, último, último, último, ok, perfecto, Pues continua? Ejercicio en el abdomen, vamos a hacer mountain climber, pero girando girando el ginocchio alto cosito oh, sí. con tan caído vamos a hacer esto tras tras prepárate 3, 2, 1 vía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 lento 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 uh, Se siente el calor, ¿no? Cuesta fatiga vendrá pagata. gata Cuesta fatiga vendrá para gata Alguien mire, Pablo, ¿tú cuántas voltas te alenas? Yo me aleno de 2 a 3 vueltas a semana Pablo, y en 2 de 2 a 3 vueltas a semana Si ¿sí se puede reyungir un objetivo yo digo que sí, todo depende la constancia. Tú te alenas, tú te giornes, por 3-4 meses, dos puedo mola. Pero si te alenas de 2 a 3 giorno a settimana, segundo mes, me, me farás tutelar. ¿Ok? Perfecto, perfecto. Me, me riposo un poco. Vamos a iniciar nuevamente, nuevamente, nuevamente con nuestro ejercicio. Perle gambe, perle gambe, gamba. Una gamba tónica, ¿no? Dura, no, dura, dura, dura. Tú a casa le puedes reyungir, puede puedes modificar el, el peso, aunque la repetición. Ok, mandamos, mandamos. un saludo para todas las personas que nos guardan. A mi dueña melina Matilde y Julia. Ok, nuestra terza serie. Ok, se va. Prendo el peso con la fuerza de la gamba. Comamos de esto. Okay. Perfecto. Prendo de cuántas, tú no puedes meter de esta forma o si no lo metes de esta forma, como tú voy, ok, 3, 2, 1, via, da, da, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sette, otto, nove, dieci, uno, due, ok, pal continua, bicipiti, bicipiti, piego gli inocchi, schiena diritta, va, si va, uno, apro due, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, perfecto, descarico peso, descarico peso Estamos con Mountain Climber, Mountain Climber, Mountain Climber, vamos a par 30, 3, 2, 1, bella, bella, bella, normal, normal, pero veloz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,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 recordado dire que de, que importante ayúndele una sana y correcta alimentación láchame tu comentario y te escribo que es lo que manjo yo te escribo que es lo que manjo yo así, para mantenerme siempre en forma lo importante de tu te puesto, la volia, la volia la disciplina, la constancia es una es sumamente importante para rayunir cualquier objetivo en la tu vida. Ser constante, disciplinado y meterle. Boya, boya, boya. Ok, perfecto. Nuestro próximo ejercicio. Nuestro próximo. Nos cuenta porque si no se diventa un poco mole por el caldo. Nuestro próximo ejercicio. ¿Qué cosa facho O le doy manubria mani? Abro qua, dopo va dos dietro. De ok, cuela una. Cuando abro y va dos dietro, una. Dopo cambio de, de, de cambio de gambe, ¿no? Ok, prepárate. 3, 2, 1, via. Ok, perfecto. Abro grande, abro grande, sono qua de frente. Ok, abro grande. 1, va, es 10. Extra, eh Perfecto, perfecto. Da. Vado dietro. Ok, dos. Van dos, van dos, van dos, van dos. Abro, abro, abro. Esciendo. Tres. Perfecto. Abro. Cuatro. Cuatro. Abro. Cinco. 6. 7. 8. Dietro, dietro, dietro. 9. Dietro. Última, última, última, última. Ok. Vamos a parar. Vamos a meter un ejercicio de espalda. Vamos a parar con esto. 3, 2, 1, via. Abro. 3. 2. 1 via. 1. 2. 3, niego el ginoquio, 4, 5, 6, 7, 8, 10, perfecto, ahora vamos a parar, vamos a parar uno, Vamos a hacer uno de abdomen. Vamos a hacer el ponte. ¿En qué consiste el ponte? Desde sopra, vado yo y camino con le mani lo più avante que riesca. Guardate. Vamos a hacer los 5 de vuelta. 3, 2, 1, vida. Sostengo y mantengo. brazo su. Nuevamente. 5 de vuelta, va. 2 3 4 último último último 5. una pico pausa Fa caldo fa caldo fa caldo lo hemos hoy estamos haciendo gamba brazo y abdomen uh, me he un poquito no Si está no? no sé si me estanca de più el ejercicio o el caldo. Descúlpame, el caldo. Voy a meter un poquito de agua a tierra porque está tropavemente caldo. Ok, andamos con nuestra segunda serie. Nuestro objetivo es con el dos manubri, abro largo, uno 1, 2, dietro, es uno, dopo cambio de gamba, estamos haciendo diez. Ok, prepárate, prepárate baby, prepárate, prepárate, guerrieri. Y voy a estar en forma debe pagar el precio. El precio. Ok. Estoy un poquito de la malla. Estoy un poquito de la malla yo. Ok. Sí, va. Siba, siba. 3 2 1 2. Abro. Vado dietro. 1 2 2 Quattro, cinque, sei, sette, 9 10 Okay. ¿Cuál manca? Manca. España. 3 2 1 ¡Ya! 1 3 4 5 6 7 8 9 10 no te dimenticare más de pegar el dinosaurio vamos a parar el, el ponte Ah, y sin más never stop, no son excusa, cua caldo, cua freddo, niente, cua salena, cua mesuno. te regala niente, niente ok 3, 2, 1, vía Uno 60 el esfuerzo, 60 se el laboro, gamba, bracha y abdomen. Pausa, puede ver un poquito de agua. Vamos con la tercera eh, y finalizamos nuestra segunda serie. Les consiglio de farlo, cuesta ese ejercicio tres vueltas a semana, tres vueltas, tres vueltas. Como mínimo 2, como mínimo 2. El peso, todo depende de tu, tus condiciones. Puedes iniciar con dos botellas de agua, sin sapeci, sin nada. Así progresivamente vas aumentando, vas aumentando la intensidad. ¿Ok? repárate que vamos vamos a para la nuestra última de nuestro segundo ejercicio y nos queda mancando eh, un alto ejercicio un alto ejercicio de gambe con otro ejercicio por eh, el abdomen ok estoy reposando tanto hoy no? <ríe> ok si sí va si sí va que todo un parqueño 3 2 1 Via, veíamos que será todo, ¿justo? Ok, perfecto. 3, 2, 1, via, abro, 1. último último cuál uh. bueno, continua espalda Due, tre, quattro, cinque, sei. Ultimo, dieci. Cinque, cinque. Vaya, avanti fino vaya, de tu riesgo. vaya, Tres. Cuatro. Último. pausa manca un ejercicio de de gando uno de bracha y otro de abdomen no sé si si es pesante el caldo o, el, o los ejercicios pero tú no muela más De eso pero vamos a hacer vamos a hacer estaque, subito le metemos un ejercicio para la espalda o para la esquina, hacemos el rematore y después rematore vamos a fare uno de uno de abdomen, abdomen, vamos a usar, a usar el plan pasando el manubrio okay pego un poquito de agua e iniciamos Oh, Santa madonna fa caldo, fa caldo, fa caldo estamos en pleno estate, pleno estate senza excusa, que piove, que fa caldo si tú aspetas que las condiciones sean perfectas nunca parai niente, ¿eh? de decidido lo faccio, lo faccio, lo faccio. No importa que fai 5 10, pero lo debe fare. Ok, último ejercicio. Va, si sí va. Prendo el manubrio. Se lo faccio così. Guarda, vamos a ver pare... Abro la tesa, misura de la espalda. Cuando salgo, contraigo, la do... contraigo el glúteo. Uno. Cosí. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ginoques. Ligeramente pigate. 6 7 8 9 10 11 12 Subito. Vamos con el rematore, da. Rematore, va. Vale. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ok ahora bueno, vamos a fare vamos a fare plan plan plan plan plan con peso Hacemos con este cua vamos a fare con este vale. plan giro ta giro giro, si lo voy más difíciles, voy a hacer esto así sin zafarte mal ok búfate la prima hacemos una piccola pausa presente, ¿no? Repetir en nuestro estachi, fachamos el rematore, y por último fachamos plan con la... con, con el manubrio ¿no? Ah, resiste, resiste, los voy a las últimas se senten por la fatiga. Dale, entonces la fachamos. 3, 2, 1, vía. ok lo así de front. Abro, te esa misura la espalda. Desciendo. Contraigo il uno, due, tre, quattro, schiena sempre va dritta cinque, sei, sette, otto, nove, 10, esto lo puedes hacer en que son un steco si le hay más grado de dificultad sopra, ¿no? 1 2 Ok, vamos con rematores 3, 2, 1, via 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ok uh. a continuar, sigue plano Plan Córdoba, plan, plan, plan, plan. Ok, se va. ok uh, pausa, pausa estamos casi finalizando cuesta una pequeña pausa yo de este modo prende un gocho de aria prende un gocho de aria respira profundo eran como 8 días que no nada. ¿Por qué? me sumo pues una ata 2 due, due gemelines he diventado papá de due gemelines Matilde y Julia las próximas herederas físimas así uh. loro me portan el agua <ríe> porque cuesta escalda respiro profundo vamos a hacer nuestro nuestro último ejercicio nuestra última serie les recuerdo toda casa lo puede repetir una, dos, tres, cuatro volte no te dimenticare de de, de, escribir, de escribirte a este canal suscríbete comparte la lección con cualquiera que le pueda ser útil ok último esfuerzo último esfuerzo la fachamos, la fachamos. Tres. Dos. Uno. Pilla. Guardate. Abro, pesa misura la espalda. echando Uno, contraigo el glúteo Dos. Tres. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, último, último, 2, remató, va, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Último. Ok. Pla, pla. 3, 2, 1, vía. 1, 2, atento de parte male. 3, 4, 5. estrecha stretch, Si está, ¿no? Piego el inocchio. y lentamente. Cambio. cambio cambio ok Pietro. avanti cambio avanti siempre avanti Dentro. Perfecto, abro los brazos, espalda el dedo avante tú en yo, por el giorno de hoy habíamos finalizado, si tú ancora no te estás inscrito a este canal, inscríbete a eso. todo este esfuerzo vendrá pagado. Te lo digo yo, porque a mí pues estos ejercicios me han ayudado a mantenerme siempre en forma. Y yo voglio, aunque tú te diventes en forma, no debes pagar en mente, solamente seguirme y compartir este video. De cuore, Pablo. Oh.